Then go my way. go Gorin no sapons, no takey deal go wish volvió Pokémon volvió Pokémon en la cajita feliz de McDonald's que llega por fin a las tierras de Argentina con sus Pokémon coleccionables con sus Poke cartas coleccionables y con unos spinners para jugar con los puntajes de peso de tamaño de diferentes numeraciones que hay en las cartas Pokémon así que vas a poder coleccionar un Lapras o un Pikachu en la cajita feliz de McDonald's acá tenemos un of Flor tenemos un montón de Quechu un montón de Quechu para acompañar nuestras Poke cartas cada una bien tienen una cajita por separado en el que incluirán un sobrecito del juego coleccionables de cartas de Pokémon Combate Express que tiene cuatro cartas de esta colección de 15. De 15 para que puedas coleccionar con unas poquetazos. Va, en realidad son Pokémon edas, pero acartonadas como si fuesen tazos de la vieja época. Me encanta ese Gossiflure. Y, y tenemos acá un spinner del Gosiflur con los diferentes puntajes para medir. Ahora abrimos el sobrecito y nos sale sí o sí una carta brillante dentro de cada uno de estos sobres y las demás en su rareza más común cuál no saldrá no saldrá el poderoso victini no no salió la lechuza roulette la lechuza roulette que está brillante ahí con 50 puntitos de vida con la habilidad circo aéreo mira cómo brilla el circo aéreo hace que si vos jugaste una carta de ornitólogo en este turno no necesitas energías para activar el poder de esquirla al viento que causa 60 de daños al oponente o al monstruo de su banca mejor dicho a uno de de los monstruos de la banca del oponente Lo bajas con de todo Después tenemos un tiramo eléctrico Con la habilidad de levitación Si este pokémon tiene energía encima Puede escaparse sin coste de retirada ea, ea, ea. Aunque tiene 40 puntitos Después tenemos al trampa El tipo de dragón de 120 puntos de vida Con la técnica puño-tirabuzón Que está bueno Y cólera Que si vos tenés daño Causa 90 de daños más Además de esos 60 Después tenemos Cutie Fly una carta bastante simple, pero, pero, pero, pero la manía de Pokémon continúa porque podés ir coleccionando más y más cartulis más cartulis, lo que sí les voy avisando es que desde el principio van a ver algunas tiendas que se quedarán ya sin las cajas de Pikachu porque estos revendedores malditos sin corazón los están vendiendo por internet no caigan en sus trampas, es más barato comprarlo en la cajita feliz te viene hamburguesa, o nuggets para tu chico, o ese yogur que podés cambiarlo por papas, claro que sí pero bueno, mientras tanto, mientras pasas por un McDonald's, vas a poder conseguir varias cajitas, en un principio de diferentes Pokémon, tenemos el de growlit esta semana, tenemos el de Pikachu y tenemos el de Goziflur, después van a salir los demás, los demás como el de Victini, que podría decirse que el de Victini es la carta más esperada de esta colección, y recuerden refrescarse en estos días cal calurosos te va a venir una gaseosita para que tomes con tu hamburguesita en la cajita feliz, de McDonald's Hace tiempo que veíamos Veíamos a esta sonrisota en las, en las cajitas felices De otros países, pero tardó Tardó en llegar a la Argentina Pero vino, vino y miren acá Viene con Tú, ahí tu cajita con el sobre adentro, lo vas a estar abriendo con de todo. Está Pikachu, están las papitas más saladas del mercado, están buenísimas las papitas. Puedes pedir la otra papita en vez del yogur, como te dijimos anteriormente. Y abajo la hamburguesa Que ¿qué te digo? En un día tranca todo esto llena, todo esto llena. No es la hamburguesa triple, claro que no, no es la quíntuple doble stacker, mega dribu que sale en los comerciales, pero te viene con tus cartas. Pokémon con tu Pokemoneda y con tu Poké Pikachu que tanto querías te van a venir varias para coleccionar lo que sí algunos estuvieron preguntando es miren miren qué hermoso sea esto se hizo en China se imprimió en China en español y se trajo acá a la Argentina y a todo el continente lo mismo sale con la versión estadounidense este tiene por ejemplo acá te explica que viene con el spinner con la moneda con las cuatro cartas y con el reglamento para jugar para que utilices todos los valores de tu carta como si fuese otro juego de cartas de puntaje total Ahí dice dónde se distribuye en toda latinoamérica al costado tenés el código de seguridad de argentina todo, todo, todo está conforme y reglamentado 100% oficial, señores Y nos encontramos adentro el sobrecito Que el sobre, miren, tiene primero un diseño buenísimo Me gusta el diseño del sobre, acá tenemos las reglas con los puntajes de vida De peso, de número del Pokémon Y cómo cambiarlo, porque puedes jugar hasta cuatro Hasta con cuatro amiguitos para estas batallas express Estas batallas rápidas Y sabes qué? Con este sistema también podés jugar, vamos a abrir ahora el sobrecito de Combat Express Puedes jugar con varias cartas que tenés en tu colección No solamente con los de esta colección, sino que yo te invitaría a que juegues con otras cartas de Pokémon a ver qué más tiene, a ver qué más tiene adentro, tiene que tener... El Spinner, claro que sí, ahí tenemos... Uh, mira lo que es esta Pokémonida, está re feliz, está redondito y pachoncito, acartonado, me encanta totalmente Como las primeras que salían, como las primeras que salían en Pokémon Después, ahí viene el fundito, tenemos el Spinner Chiresco Recuerden que estos juguetes son para chicos mayores de 3 años No vayan a ir con el pibe de 3 años o menos, que es plástico todo en el universo eh, está en contra de los pibes menores de 3 años, así que sí, después mayores sí ya pueden empezar a jugar con tu spinner y con todos los puntajes de tus poke cartas favoritas, de las que te salen acá o de las otras. Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver que tenemos acá el Pikachu en, la, en el sobrecito Que es un sobre de cartón, tiene la impresión hecha por The Pokémon Company Claro que sí, con la calidad de todos los sobres comunes Pero, pero, pero, van a notar que por dentro Una vez que acá rompamos todo para ver qué cartas saldrán Van a notar que por dentro no está laminado No tiene, eh, no tiene el papel metalizado que se utiliza siempre Pero, pero, pero, si tiene las cartitas que se sienten un poco raras Pero miren Miren cuál salió Tenemos acá La brillante de esta ocasión Tenemos un Growlit De fuego con 80 puntitos De vida Con el poder calentar Y combustión Que Requiere 3 energías para poder hacer 30 de daño Pero mira el efecto brillante Es hermosa Vamos después con un pequeño Chincho con 70 puntitos de vida Es tipo eléctrico Y tiene una técnica de bola voltio Bastante sencillito el pequeño Chincho Pero recuerden que Chincho puede evolucionar Aunque no sale la evolución En, este, en esta colección de 15 cartulis Seguramente lo vas a poder conseguir En los busters del juego de cartas Después tenemos a Lapras con 110 puntitos de vida Tipo agua Con la entrenadora de fondo Tiene la habilidad de llamada invernal para poder conseguir hasta dos cartas de mel, claro que sí y tenés viento hielo que causa 50 puntitos de daño y puedes paralizar al oponente, y después tenemos al buen hacho de pangoro, la evolución de pacham, con el poder martillo impacto y conmocionar que causa 150 de daño, tiene 140 de vida y tipo oscuridad epa epa epa te digo la verdad de mis Pokémon favoritos siempre tenemos a Lapras entre todos, pero ese Grogui Brillante está muy bueno. Miren, que les hablamos acá de la calidad, la impresión es 100% fiel, 100% perfecta. El cartón se siente un poco raro, pero la impresión y la carta, todo es 100% oficial. Me encanta totalmente, totalmente. Y esta colección de Pokémon va a estar. Durante todo este mes, así que tranca palanca, no caigan en los scalpers, no caigan con los, ah, con esos desaforados de la sobreventa con sobreprecio Que eso es lo peor en todos los juegos de cartas coleccionales, que te los quieran vender más caros Así que anda, disfruta, anda al McDonald's más cercano, sacalo en jugotas Pero disfruta de tener a Pikachu en tu mesa, a Pikachu con tu familia, claro que sí y acá vamos a ver un poquito las reglas Vamos a ver un poco las reglas de cómo se juegan Porque verán, los puntajes que aparecen en el spinner son los puntajes que van a ver en las cartas Tienen, a ver, los puntos de vida, de peso Tenemos acá el número de la Pokédex, la altura y el número de la tarjeta Para jugar contra el oponente Después, para empezar el juego, se puede jugar hasta 4. Hasta cuatro con una carta al azar de las que tengas encima Se tira una moneda para ver quién comienza, en la alta o en baja Quién tiene el mayor valor o el menor valor Se usa el spinner y después se comparan los puntajes Si dio en alta, va a ganar el que tenga más puntajes Y si dio en baja, el que tenga menos El ganador de las primeras tres Pokébatallas gana todo, es así es así como nos quedamos entonces con las Pokémonedas, con las Pokécartas y con las Poképapitas que sí cada vez son más chiquitas en Argentina, pero son deliciosas y te van a acompañar en tu colección además, van a ver acá la información que te dice, que en el sobrecito te dice todo un, mira una sinopsis muy linda, convertite en Pokémon Entrenador y desafía a tus amiguetes, con el Combate Express de juego de cartas coleccionables y... Haz girar tu spinner. Bueno, en realidad te dice que jugué con los puntajes, que está bastante copado. Ah, no se ve enfoca bien la cámara. Pero, pero está bueno que tiene una sinopsis propia. Tiene una sinopsis propia. Tiene acá el sello de reciclaje y de Pokémon Company Internacional te dice dónde están las oficinas de la versión yankee de Pokémon. Para que puedas. Para que puedas enviarles un mail.